La crisis de las pensiones es porque el dinero de las pensiones lo quieren manejar los entes privados, los bancos y las compañías de seguros. No hay otro problema. El problema es que es mucho dinero, es un dinero muy goloso, en el Estado español son 140.000 millones de euros al año. Y el objetivo último es que el dinero, en vez de estar en la caja de la Seguridad Social, controlada por el Parlamento, esté en manos de pensiones privadas en los bancos.